Hola, soy Alberto Mayol, sociólogo académico de la Universidad de Santiago. Quiero aprovechar de esta ocasión para invitarlo a participar en la asamblea de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo que se va a desarrollar en Valdivia, donde voy a tener la ocasión de estar eh, conversando eh, en una jornada bastante interesante, potente y extensa eh, con ustedes y con muchas personas con, con visiones relevantes sobre las posibilidades de desarrollo eh, alternativo cómo crear modelos alternativos para eh, la explotación y la gestión de nuestros recursos naturales y en particular de nuestros recursos forestales y específicamente en la forma de protección de nuestro bosque nativo así es que los quiero invitar eh, para, esa, para esa ocasión para hacer un análisis del modelo de sociedad, del modelo político, de las formas de gestión política que podamos tener desde la desde quienes pensamos que deben haber cambios en, en la sociedad y que se deben hacer en todas las dimensiones, dentro de las cuales una muy relevante es el sector eh, de del, la gestión y la, las formas de encarar eh, el desarrollo forestal en Chile. Así que los, los invito para que nos encontremos en, en la Asamblea y podamos, podamos conversar.